que no se la de los, 60 y de los 10, cuando, cuando, a la dictadura y resucitar la democracia perdida por culpa de un golpe de Estado que durante 40 años instauró un régimen represivo para todas las personas que nos opusimos. Nuestro recuerdo a los compañeros y compañeras que pagaron con su vida o sufrieron durante años de cárcel siempre estarán en nuestra memoria y en nuestros recuerdos. Las mujeres y hombres presentes en esta concentración decimos con contundencia estamos hartos de que quienes se han enriquecido a costa de nuestro trabajo insinúen que la falta de dinero para pagar pensiones es porque los jubilados vivimos demasiados años. ¿Qué hemos renunciado a morir pronto? ¿Cómo hacemos eso? Estamos hartos de que el Gobierno se burle de los pensionistas desde el 2012 con una subida anual media de 2 euros al mes. Y que ahora Montoro se ríe a nuestra cara insinuando que quienes ganen más de 900 euros se le hará una deducción en el IRPF. ¿Sabe usted, señor Montoro, que el 65% de los pensionistas no supera 800 euros. Estamos hartos de que se insinúe que es necesario alargar la edad de jubilación. Algunos tienen la cara dura de decir que sea los 75 años. Cuando vivimos en el siglo XXI y está demostrado que en pocos años la mano de obra humana será reemplazada hasta un 60% por las nuevas tecnologías. Ya se afirma que la jornada laboral de las personas en unos 20 años no podrá superar las cuatro horas. Estamos al de que se afirme que las futuras jubilaciones solo están garantizadas si los trabajadores suscriben planes de pensiones, cuando se puede ahorrar con los actuales empleos precarios y sueldos de miseria. Estamos hartos de que se nos diga que el Estado no tiene dinero suficiente cuando lo que se roba y dilapida en España hay recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los que nunca hemos robado. Y porque sabemos que tenemos la razón, decimos con firmeza que las pensiones deben ser prioritarias, intocables y dignas. Estamos acostumbrados a luchar y no pararemos hasta conseguirlo. Agradecemos nuestra participación y el día 15 del mes de marzo nos veremos en la plaza del Ayuntamiento de Torrelavega. Muchas gracias. que no quieren, no es que no se pueda, es que no quieren. Juan es un maldito. Bueno, compañeros y compañeras, estamos por celebrada la concentración y ahora es cuestión de disolvernos. Creo que ya hemos montado demasiado tinglado, hemos cortado las calles, entonces, a partir de ahora, la organización la da por disuelta, entonces el que se quede una cartada, no en la calzada es responsabilidad personal, tampoco ¿eh? no, a avisarnos, pues por pues, favor vamos a disolvernos. Y el día 15 nos vemos en Vega a las 12, en la plaza del Ayuntamiento.